Bueno, yo lo que tengo entendido es que, que él le salieron siete tigres y, y le dijeron que él le hubiera hablado más y, y él no le hubiera hablado más nunca porque él no abrió la boca, me dijo ella a mí. Y que él, eran tigres por quitarle el motor, a lo cual el motor, sí, era, ellos se llevaron el motor y el que se robó el motor este se mató en ese mismo día. Sí. No sé, sé que me dijeron que se mató en él y apareció la policía, se lo llevó y allá lo consiguieron. Como él era el dueño y fue a procurar. ¿Cómo se llama él? Se llama Joan Miguel Rodríguez. ¿Dónde La ensancha hermana Miraba en la calle primera, número 16. ¿Cómo, cómo el estado era en este momento? Bueno, ha estado inquieto. En, eh, con un movimiento raro que, que tiene, que, que no está tranquilo, se quiere arrancar todo, se quiere arrancar el suero, se quiere arrancar lo, lo, la, la, la cesura, que, eh, o sea, la. ¿Los golpes que recibió principalmente dónde fueron? En la cabeza. A, palos. a palo a palos, a pedrada, y que le cayeron, le, también le le dieron botellazos ¿Eso fue para quitarle el motor ahí. Uh -huh. en el sector de Manamirabal? No, en el sector de Manamirabal no fue. Fue para otro sitio que ella estaba. Estaba con sí. un amigo ayudándole de que a vender que unos gordos.